Muy buenas, chicos, bienvenidos. Bueno, para el día de hoy, hace rato que no les traía un boxing de productos y artículos, chicos. Pues me vi en la necesidad de tener diferentes webcam diversidad de webcams, tanto bueno, de baja resolución, mediana resolución, alta resolución. Así que, pues me he tomado la tarea de comprar las distintas resoluciones, chicos. He adquirido estas tres webcams, chicos. Estas de 4.80p de resolución, estas de 720 y estas de 1080, tal cual como voy ahí en las cajas. Y bueno he adquirido estas tres, la verdad que son precios pues asequibles, esta la tengo a 55 mil pesos, pero pues como les digo ahí se puede hacer un buen descuento, esta la tengo 87 mil y esta la tengo a 100 mil eso sí, no se preocupen, son los precios por decirlo así, estándar, no quiere decir que son los definitivos, es como para más o menos saber cuánto lo mínimo que se puede rebajar, pues para que me entiendan estos precios. El unboxing del día de hoy, chicos, lo me voy a enfocar en esta 1080, ya que pues la verdad no creo que que sea necesario mostrar cámaras de pues de baja y mediana resolución no quiere decir que esta sea ultra 4k ultra mejor dicho la mejor definición del mundo pero pues quiero enfocarme en esta porque es como la mejor que podemos encontrar en el mercado, o sea, hay bastantes en el mercado, muy buenas, lo voy a decir, pero pues me ha gustado bastante estas. Este es mi segundo video que hago de unboxing de cámaras, ya que la primera que tuve, pues la vendí, entonces me dio la necesidad también de tener una y pues también para vender en el local. Así que bueno, chicos, vamos a iniciar con el unboxing de la DG Technology Web Camera Full HD 1080. Lógicamente, pues nos dice que es compatible con todos los Windows, hasta con Mac. No tenemos mayor detalle en la caja, por aquí tenemos la diferencia. DGAN 810 bueno webcam full HD 1080 por acá pues nos dice que es para todos los sistemas operativos aquí tenemos pues el sitio web de DG Technology que venden bastante productos buenos como USBs, radios, teclados mouse, bueno, tienen gran cantidad de productos de la marca BG. así que bueno chicos vamos por ahora a dejar estas aquí o bueno, no sé si quieren que hagan un boxing de estas, como les digo, de igual forma les dejaré el precio en dólares de cada una, ahorita la verdad se me escapa así que voy a dejar el precio en dólares en esta en esta y esta para que sepan más o menos cuánto equivalen de pesos colombianos a dólares, vamos a descartar esta como les decía, vamos a enfocarnos en esta cámara chicos, ahí he puesto un poco más de luz para que sea mejor. Permítanme en abro espacio. Bueno, vamos a destaparla. Vamos a ver qué tal está. Como pueden notar, pueden notar el manual. Simplemente viene la cámara. Bueno, no sé si le habrán sacado el manual de donde la adquirí. Bueno, acá la tenemos. Está empacada. No quería destaparla. Quería hacerlo con ustedes para que lo vieran en el video. Como pueden notar, es bastante, bastante grande esta cámara. Y es bastante amplia, chicos. No sé si tenga el metro para medirla. si sí, chicos. He encontrado el metro. Vamos a medirla. Tiene de ancho exactamente 11 y medio, chicos, de alto lógico mirándolo al frente tiene 3 y medio, eh, longitud de fondo tiene 1 y medio, chicos, así que bueno, la verdad que es una cámara que se ve muy bien. El cable pues tal vez no es de la mejor calidad, pero sí debo de decir que no creo que llegar un tirotón inesperado se dañe. Aquí como para notar creo que tenemos como un plastiquito protector, que la verdad pues no se lo voy a quitar tampoco. De igual forma pues creo que sí se mancha aquí bastante. Acá tenemos el lente, como ven no tiene otro enfoque. Como les digo, pues en la caja no hay mucha descripción al respecto. Así que lo que vamos a hacer es vamos a conectar. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno chicos, ya vamos a pasar a conectarla. No creo que necesite algún driver para, para utilizarla. Ya la he conectado, ya ha salido en el computador. Pues la ha identificado, no hubo ningún problema para su configuración. Voy a irme al OBS y, bueno, voy a cambiar de plano, chicos. Esta cámara aquí ya no va a funcionar más. Vamos a irnos al OBS para mirar qué tal agarra. Bueno, por último, ya la vamos a colocar por aquí. Ya tengo el OBS abierto. Yo creo que la vamos a poner de este modo. Dejamos el cable por atrás, la colocamos aquí centrada que se vea como más bien. Que al frente donde yo estoy aquí, Bueno ahí me ven el reflejo Bueno ahora sí vamos a ir al OBS a ver qué tal se ve Bueno chicos ya estamos en el OBS en este momento Les pido disculpas si escuchan sonido de carro Les recuerdo pues que estoy en mi local Al frente pasan bastantes bucetas Así que bueno chicos vamos a activar la cámara Ya la tengo encendida La tengo bueno conectada A las 3 A las 2 Y a la 1 Y ahí está chicos la resolución como para notar si sí, se ve bastante bien, no sé si tenga autoenfoque, la verdad pues no lo sé. Creo que tiene buena resolución, mireas, voy a acercar mi mano, la verdad. Se ve bastante bien, mire, como pueden notar chicos, se ven los detalles de las manos, lo que son las líneas y demás. Sí me gustó esta cámara, lo decir, está espectacular, se ve gran angular, muy muy buena, como pueden notar abarca bastante, vea, puedo abrir un poco más las manos y pues siguen en el ángulo, por decirlo así. También se ve pues la parte aquí atrás de la tablita donde tengo lo que es cables, cargadores y demás. En pues no estoy tan pegado a la pantalla para que me entiendan, o menos hay una distancia, venga calculo, menos una distancia así chicos, entre el televisor y yo, la verdad que me ha gustado la resolución de esta cámara, está bastante bien y como por anotar aquí la tengo en estos momentos está muy chévere, la verdad que sí la puedo recomendar, como les digo, si se acercan a mi local les puedo hacer un buen descuento si quieren adquirir esta cámara y pues si quieren que les muestre las otras cámaras que les mostré un segundo chicos, pues como les digo de inferior resolución, pero de igual forma se las hago, así que la verdad que he quedado bastante feliz, si sí puedo recomendar esta cámara eh, la verdad, esta la la DG Technology está muy buena, el precio está bueno, como les digo, yo se las puedo dejar económica, puedo enviar... A todo lado de Colombia Así que, pues llegamos a un acuerdo de pago Para que me envíen el dinero Yo les envío el producto Puede ser yo que sé Por ser mi entrega Interrapidísimo Bueno a infinidad de formas De poder hacerle llegar el producto Así que bueno chicos Les dejo el whatsapp En la descripción No olviden suscribirse Dale like déjame en los comentarios Que más quiere que le muestre Tengo por ahí Teclados pendientes Vean les muestro Aquí tengo la vitrina Como pueden notar Este que está acá No este que hice banda Sino este que está acá Blanco con verde es el teclado Limeine de superficie metálica Pero versión negra Así que si quieren que les haga el unboxing de ese teclado que les muestro Por favor déjenmelo en los comentarios Y nada chicos, muchas gracias Y hasta la próxima, bye bye, los quiero